Lo siento de verdad, somos jóvenes ciegos sin pan gastando monedas no puedo tocar ni mirarse el trato que hay entre Dios y ella Cuando me saca a bailar la pista se pone a temblar como si fuésemos estrella de por fin vi la luz del sol, después de dos días propia de no sé quién son, no sé si noto el cuerpo Siento como si tuviese cadena pesada adentro Baby, solo no me entero de qué va tu esto No me lo quiero explicar qué hacemos What's your plan? Estoy de los nervios Recordando eso y aquello Me salgo del cuerpo, no te siento No sé si estará pa' esto me gusta con Como nervios no me aguanto en serio Recordando eso y aquello Y me siento ¿sí serio, Yo no me lo creo Me quema todo feo A ver qué la hacemos, todavía sin freno Mañana respiro aire nuevo No sé si merece la pena Por mucho que me duela, me causa tempestad Aquí dentro avisa, se encuentra como lidiar con esto? Quítame esta tristeza, Má esta puta cabeza no sabes quererme como yo me quiero, te agosto Cuando llegamos al club de nuevo la cara de susto. Buh. El fantasma eres tú con tu reservadito, te puto. Oh. Se van a ir con la cara mora por eso. susto de verdad. somos jóvenes ciegos sin pagar, gastando moneda. No puedo tocar ni mirarse el trato que hay entre ellos. Cuando me saca a bailar, la pista se pone a temblar como si fuésemos tres. Aire por fin, vi la luz del sol, después de dos días follando con ella. Thank you.